La idea de este vídeo era es de construir desde cero, o casi desde cero, una imagen SVG. Normalmente la creación de este tipo de imágenes se realiza con la ayuda de un programa de diseño vectorial. Pero creo que es muy interesante tener unas ideas generales de cómo construirlo mediante codificación, ya que te va a permitir conocer mucho mejor el funcionamiento interno de este formato. Y el ejemplo que he elegido para dibujar va a ser un despertador. He comentado antes lo de casi partimos de cero, porque realmente eh, no vamos a partir de cero, sino que vamos a partir del código base de cualquier SVG. Como hemos comentado, es un fichero XML, por lo cual son necesarias las dos primeras etiquetas que nos indican la versión del documento XML y el DTD necesario para poder validar el documento. Y además, incluido también una etiqueta SVG, que vamos a considerar la etiqueta root, el elemento raíz, de nuestro dibujo SVG. En esta etiqueta hemos incluido los espacios de nombres necesarios para poder desarrollar bien nuestro trabajo, especialmente el espacio de nombre SVG, que es el que tenemos aquí. Y además hemos definido el ancho y el alto que va a tener nuestro dibujo. Ancho y alto definido en píxeles. Por último, para acabar de definir esta, esta plantilla inicial de trabajo, hemos definido un título, que he puesto despertador, y una descripción. Así que a partir de este momento, con esta plantilla de trabajo inicial, podemos ya empezar a describir, empezar a definir cuáles van a ser las órdenes que van a permitir dibujar nuestro despertador. Y vamos a empezar con el cuerpo principal, con un círculo que va a ser la forma del chasis externo de la caja del despertador. Y para ello utilizamos la primitiva círculo donde le diremos las coordenadas x, y del centro del círculo y el radio que tiene. En este caso, como queremos que esté centrado horizontalmente y un poquito hacia abajo verticalmente, será 120, y como coordenada en y, vamos a ponerle 200. De radio le ponemos unos 90, y con esto lo tenemos. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos nuestro círculo ya dibujado. Bueno, pero realmente no es esto lo que estoy buscando. Lo que quiero es para empezar que el círculo esté vacío, es decir, que sea una circunferencia y que no esté relleno por ningún color. Y aparte me gustaría que ese borde, que esa circunferencia, sí que tuviera cierto espeso. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues indicando una propiedad que es estilo. Con la propiedad style puedo definir como si fuera un CSS valores a propiedades que van a permitir configurar estéticamente nuestro círculo. Así que me voy a venir aquí y voy a... en un principio, voy a indicarle que el color con el que quiero dibujar las líneas va a ser el negro. Que no quiero que esté relleno de ningún color. Y por último, esa línea tenga, por ejemplo, un grosor de 4 píxeles. Vamos a guardar, vamos a recargar, y aquí lo tenemos. Nuestro chasis externo, nuestra circunferencia externa del despertador, de color negro, sin nada dentro y con un grosor de 4 píxeles. Vamos a dibujar una interior basándonos en esta que tenemos aquí solo que en este caso el radio será menor, vamos a bajar el grosor de la circunferencia, y en este caso sí que vamos a poner un relleno, por ejemplo, este de aquí. Guardamos, y aquí lo tenemos. Bien, pues ya hemos dibujado dos círculos, vamos a por las patas. Las patas van a ser dos pequeñas líneas que van a ver aquí, más o menos por aquí, tanto a la izquierda como a la derecha. Así que en este caso, en vez de utilizar la primitiva círculo, utilizamos la primitiva línea, donde se definen el punto inicial de la línea en coordenadas x e y y el punto final en coordenadas x e y. En este caso siempre estoy haciendo referencia a coordenadas absolutas. Así que, por ejemplo, vamos a empezar por la pata derecha y más o menos, como la mitad son 100, a poner por ejemplo, 160 y una I de unos 280, por ejemplo. Y como punto final pondremos 165, un poquito abierto y, por ejemplo, 295. Vamos a asignarle como estilo... Que el color de las líneas sea eh, negro y que el grosor sea 3 píxeles. Grabamos. Y veo que está al revés. Porque. Ah, porque aquí he puesto 169. Así posiblemente esté mejor. Eso sí. Bien, pues ya tenemos nuestra primera pata del despertador. Vamos a por la segunda. Voy a copiar esta línea y hacer algo parecido, solo que en este caso, en el lado izquierdo. Pero posiblemente sea más interesante y más exacto que como la pata de la izquierda es simétrica con respecto al eje del reloj a la pata de la derecha, no indicarle en sí la línea, sino decirle que la nueva línea es una simetría con respecto a la primera línea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando operaciones de transformación como vimos en las animaciones. Lo primero va a ser asignarle a esta línea un identificador para poder tener un punto de referencia. Vamos a llamarla pata. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta use para decirle que tome como referencia la línea cuyo identificador es pata y que le aplique una transformación. Lo primero que habrá que hacer será hacer un espejo de la pata que ya tenemos, para lo cual aplicamos una transformación de escalado. Un escalado que consistirá en cambiar el signo de la coordenada x de los puntos de la línea, mientras que dejaremos igual los de la y. Lo problema con esto es que si lo grabamos, y lo cargamos, vemos que aparentemente no ha pasado nada. Realmente antes sí que ha pasado, lo que ocurre es que si estamos multiplicando por menos 1 este componente, este 160, el nuevo valor va a ser menos 160. Y teniendo en cuenta que en sistema de coordenadas empieza aquí con el 00 y crece hacia la derecha y hacia abajo, el menos 160 estará más o menos por aquí. Es decir, está fuera de nuestro campo de representación. Por tanto, lo que hay que hacer es trasladar esa nueva línea que hemos dibujado hacia la derecha. O lo que es lo mismo, decirle que su origen de coordenadas está más hacia la izquierda. Para ello, aplicamos una transformación de traslación, diciéndole que desplace 240 píxeles, que es el ancho de nuestro dibujo, en dirección horizontal y nada en dirección vertical. Grabamos, cargamos y aquí tenemos la pata. Vamos a poner las varillas de reloj. Las varillas del reloj van a ser dos panitos, dos líneas, que van a marcar el minuto y la hora. Son dos líneas con un ángulo determinado, que en este caso vamos a hacer que esté una vertical y la otra un poco girada hacia la derecha. La primera idea sería dibujar dos líneas, la vertical, y la inclinada, pero en este caso, como son dos líneas que van a estar unidas por un mismo punto, que tienen un punto en común, vamos a utilizar una nueva primitiva que se llama polilínea. La cual tiene como propiedad points, es decir, una lista de puntos, una lista de coordenadas x e y de los puntos que conforman la polilínea. Vamos a empezar por la vertical, que será 120 en x, y, por ejemplo, 145 en I. Va a ir al centro, 120, 200. Y ahora un poco hacia la derecha y eh, más cortita. Por ejemplo, va a estar por los 147. como queda. Y vamos a aplicarle estilo. Un stroke black. Con un ancho de 3 píxeles, y vamos a decirle que no lo retiene. ¿Por qué? Pues porque la polínea, en principio, aquí la tenemos, pero vamos a ver que si pusiera, por ejemplo, un color, vamos a ver cómo la polinía intenta cerrarla y considerar ese área como área maciza rellenándola del color que indiquemos. Como no queremos esto, lo que vamos a hacer es ponerle aquí el non que le habíamos puesto anteriormente. Bien, ya tenemos las varillas, pero eh, quedaría chulo que aquí hubiera un circulito que formase parte de las varillas, pero quedaría como una especie de, de decoración que tapa el eje de las, de las varillas. Así que vamos a hacer aquí algo parecido a esto. Vamos a dibujar un círculo, solo que en este caso, radio 10, pero pequeñito. Vamos a ponerle 3 píxeles y vamos a cambiar el color para que se vea, para que resalte. Aquí lo tenemos. Ya tenemos unas varillas, pero mmm, si lo pensamos, realmente las varillas no va a ser únicamente la polilínea, sino es la polilínea y este de aquí. Así que es interesante poder agrupar estos elementos dentro de un concepto llamado grupo. De manera que posteriormente pueda hacer referencia a él y hacer cosas con él. Vamos a la etiqueta G con el identificador que vamos a llamar varillas. Bien, pues hemos visto crear círculos, hemos creado líneas, polilíneas, hemos creado grupos, de transformaciones. Vamos un poco a juntarlo todo y añadir una cosa nueva. ¿Para hacer qué? Para hacer las dos campanas que aparecen en los lados del despertador. La campana va a ser eh, un palito con una línea horizontal y una semicircunferencia más o menos por arriba, que dará un poco así la forma de, de, de campana. Evidentemente, dibujarla en un lateral, dibujarla aquí. Bueno, es factible, vamos, no tiene mayor dificultad. De hecho, hemos dibujado esto aquí. Pero muy probablemente será más fácil dibujarla aquí. Y luego girarla hacia la derecha o girarla hacia la izquierda. Así que vamos a hacer eso. Vamos a dibujarla justamente en el lado vertical. Y para ello voy a utilizar un círculo, voy a utilizar líneas. Voy a utilizar otra cosa que es un path, es un camino. Es algo así como una polinia solo que compuesta de diferentes primitivas. Una polinia es una secuencia de líneas que tiene en común un punto. Un path, un camino, es una secuencia de primitivas que tienen en común un punto o que no lo tienen. Y digo que no lo tienen porque el path permite una primitiva, vamos a llamarla virtual, que sería el mover, que se encargaría de desplazar el punto último de la primitiva anterior a una nueva posición. Esto que además el path es más más completo, porque así como hasta ahora hemos dibujado todo en coordenadas absolutas, en coordenadas relativas al origen 0,0 de la esquina superior izquierda, aquí vamos a poder trabajar también con coordenadas relativas, o si lo preferís, con coordenadas incrementales. Vamos a hacer la prueba. Vamos a empezar a crear el path, cuyas primitivas, secuencia secuencias primitivas, voy a definir dentro de la propiedad t. Bueno, y lo primero va a ser posicionarnos aquí justo en este punto de aquí. Y para eso utilizamos la primitiva, mejor dicho, la orden M, indicando las coordenadas, en este caso 120 y 110. Ya estamos posicionados aquí y nos tiene dibujar la línea vertical que aguantará la campana. En este caso, L mayúscula, ya que vamos a trabajar con coordenadas globales. Y vamos a hacer que vaya a la 120 en X, o se va a mantener la coordenada en X, y a la fin, la línea va a tener 10 píxeles de altura. A partir de aquí, otra nueva línea, vamos a ir hacia la izquierda, estamos por aquí, vamos a ir hacia la izquierda, unos 20 píxeles, así que haremos que el punto de destino sea el 100%. Y a partir de aquí, tendríamos algo como esto, línea, línea, vamos a hacer una semicircunferencia, que haga el efecto de la campana. En este caso, la de utilizar será la A de antes. Esta a lo que define realmente es el arco de una elipse, el arco o una elipse completa, pero eh, a fin de cuentas es una elipse, con lo cual requiere varios parámetros o parámetros más complicados en lo que es la definición de una circunferencia. Para empezar requiere dos rayos, el horizontal y el vertical. En este caso van a ser iguales y van a ser iguales a 20. Además, la inclinación, que esa elipse puede tener en ambos dos ejes. En este caso es una circunferencia, con lo cual poco sentido tiene esa inclinación, así que ponemos 0 y 0. Y por último, el sentido de giro. Que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Con un 0 indicamos antihorario, con 1 indicamos horario. Para acabar, ponemos el punto final de ese arco. Si hemos partido de 100 y tenemos un radio, tenemos un diámetro, de 40, nuestro punto final será de 140, 100. Por último nos queda ya cerrar nuestra campana. Tenemos una línea vertical, una línea que va hacia la izquierda, una semicircunferencia, y lo que nos falta es unir ese final de semicircunferencia con ese final de la línea vertical que apoyaba la campana. Vamos a verlo empezando aquí, que va a ser mejor. Vamos a meter un estilo. Vamos a ponerlo negro. Un ancho de tres píxeles. Y sin relleno. Si me he equivocado, emitamos. Tenemos, como he dicho, línea vertical, la horizontal y la semicircunferencia. Falta cerrar. Y para cerrar, en vez de hacerlo con coordenadas. Globales voy a hacerlo con coordenadas relativas o incrementales con respecto al último punto. Y para ello, en vez de utilizar la L mayúscula, utilizo la L pero minúscula, indicándole que lo que quiero es que vaya a menos 20 hacia la izquierda. En vertical no hace falta poner nada, así que ponemos un cero. Grabamos y aquí tenemos nuestra campaña. Bien, ya está aquí la campana puesta, pero realmente la campana no la queremos aquí, la queremos girada hacia aquí y hacia la derecha. Por ejemplo, unos, unos 30 grados más o menos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy fácil, aplicando una transformación. Antes lo hemos hecho, aplicando la transformación a un elemento que cogíamos de referencia, en este caso es aplicar la transformación a ese mismo elemento. Así que lo ponemos aquí y hacemos una rotación. Unos 30 grados, pero una rotación requiere de un eje. Y en un principio no hemos definido ningún eje. Nuestra rotación requiere que ese eje de giro sea el centro del reloj. Sobre este centro de aquí, girar 30 grados. Así que lo que hacemos es definir como segundo tercer parámetro de la función las coordenadas x y y del eje de rotación. En este caso va a ser 120, 200. Lo vamos recargamos y aquí tenemos nuestra campana ya en su sitio nos falta su simétrico nos falta una campana aquí pero ya sabemos hacerlo muy fácilmente simplemente vemos aquí campana Vamos, y aquí la tenemos. Bien, para acabar el dibujo, vamos a ponerle, por ejemplo, también un texto. Que es una primitiva que no hemos utilizado y que resulta súper sencillo de utilizar simplemente poniendo la primitiva texto, la etiqueta text, y diciéndole las coordenadas iniciales. Vamos a ponerlo arriba. Y así dando un estilo que en este caso, pues admite cosas como la familia. El tamaño de la fuente. O el relleno que va a ser en el fondo el color con el que vamos a dibujarla. Le ponemos un texto y aquí lo